Elden Ring es el nuevo juego que para que no os conozcáis ha sido desarrollado por From Software, que digo yo que seréis poquitos ya quien no los conozcáis. Es un juego de rol ambientado en una tierra medieval, así, medio oscura, muy sexy, vamos, con algunos bichos super sexys y algunos players como nosotros sumamente sexys con su modo multiplayer. Pero bueno, pasando un poquito más a la chicha de esto, este juego está escrito en su mayoría por R.R. Martin, que para que me entendáis un poco, es quien escribió Juego de Tronos. Me lo busca en Google, ¿vale? O sea, me lo sé de ¿Sí? memoria. Además del gran Miyazaki, eh, que es el creador de Demon Souls. En esta entrega, por lo visto han puesto toda la puñetera carne de asador, ya llevo más de 70 horas, y se han salido un poquito más de lo que llevan haciendo durante cuatro juegos. Y le funcionaba súper bien lo antiguo, o sea, es que me sacan un Dark Souls 4, que es más o menos lo que está diciendo la gente ahora, ¿no? Que el del ring es un Dark Souls 4, y han cambiado el nombre por no parecer repetitivos, pero a mí me sacaban Dark Souls 4 y lo compraba tan felizmente. Y eso, yo los tengo todos los Souls y para mí este es la joya de la corona, para mi gusto, eh, subjetivamente. No solo por el mundo abierto, que sin ayuda también, sino por lo bien ambientado que está el juego y lo vivo que se siente en un mundo abierto. O sea, este mundo abierto me recuerda muchísimo al Skyrim. Basta. En primer lugar, seamos francos. Este consejo no ha sido idea mía. Creo que es una pérdida de tiempo. Eres un traidor al imperio. Morir Seamos Franco. ¡Viva España! Pero yo, ¡Yo soy Poyaman! <risa> Puesto que tú nos has convocado aquí, me gustaría oír el valor que le confieres a Markat. <risa> Seamos francos, yo soy Poyaman, en medio de un consejo que define el futuro de Skyrim. ¿eh? ¿Qué tal rica? esquina hay un mob, un boss o un NPC diferente. Mejor vas a un lado, hay un boss de Munda, a otro lado tu puta madre hambrienta, hay de todo en este mapa. La dificultad, por otra parte, sigue su cauce normal, por desgracia, o por suerte. Sigo sudando sangre con este juego, pero bueno, también me tiene atrapado en la silla por más de 6 horas al día sin problema, o sea que eso es un punto a favor por el Den Ring. Pero la explosión que ha tenido este Souls, estoy seguro que no la ha tenido ningún otro. Había hoy, de, que hoy qué día es, 8 de marzo, lo he mirado en Google. Han vendido una media de 20 millones de copias. Esto es una auténtica barbaridad. Por eso es la joya. Ha abierto el mundo Souls a mucha gente. No digo que sea el mejor, o el más difícil o que Elden Ring sea el mejor juego de From Software, pero sí va a ser el que pongan el mapa como Souls para todos los players que no, con no conocían este género. Tiene aspectos malos y buenos, como todos los videojuegos de este juego, así que voy a tocarlos con permiso siempre, un poquito por encima. Así que sin más dilatación de ano, lo mejor y lo peor con tu amigo ruidasos en Elden Ring. Este juego tiene dos aspectos sumamente importantes en su éxito, a mi parecer. En primer lugar, la puñetera banda sonora. O sea, es increíble, se te meten los huesos con solo abrir el menú. Entre esta banda sonora y la de Batman que vi ayer, voy a cagar al ritmo de la música, al final van a salir las ñostitas haciendo notas. Y también, en segundo lugar, tenemos el mundo o el contenido. No sé cuántas horas llevaréis vosotros jugando, pero yo llevo un total de unas 30 horas y no tengo aún el mapa descubierto al completo. Que es raro en un videojuego de mundo abierto no tener el mapa completado o no haber pasado el juego, ¿vale? Para que os hagáis una idea, he buscado en Google más o menos cuánto tardas en pasarte la historia del GTA V una persona normal, ¿vale? Eh, mirando todo, haciendo alguna secundaria, el historia. En concreto, dicen en Google que el 60% de los jugadores que han jugado GTA V se pasan el juego en una media de 32 horas. Vale, yo llevo 30 horas en el L ring y no he descubierto el mapa. En lo que te pasas, el GTA V no has descubierto ni la mitad del mapa del L ring. O sea, sí, tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo contenido y una cantidad de mierdons increíbles para matar. Y lo mejor de todo es que no es algo sencillo de lograr. Te, o sea, te genera ese reto y esa ganas de seguir intentándolo hasta que no puedas más. Y eso solo lo consiguen los shows, los juegos de Front Software, a mi parecer. Al menos a estos niveles de querer abandonar a tus hijos en una gasolinera por el desprecio que tienes a los enanos del The Ring. También las largas esperas que hay para hacer una invasión. Es un punto muy negativo que espero que la arreglen. Cuando me apetece echar un PvP, tengo que estar media hora esperando para echarme un PvP. Pero en lo general, los mensajes, la mancha de sangre, además del juego cooperativo, es algo muy disfrutable. Y está funcionando muy bien en esta entrega, como ha funcionado las demás. O sea que me parece también un punto a favor y en contra, ¿vale? La dificultad, por otro lado, me parece negativo. No quiero hacerme flipar en ningún momento, ¿vale? Perdonad a los que os parezca muy difícil este juego. Pero no me parece un Souls como, yo qué sé, como el Dark Souls de Master o el Bloodborne. O sea, pero esto yo creo que tiene una explicación que os voy a dar ahora para que no os enfadéis. Muy clara, ¿vale? Es mundo abierto, ¿vale? El Elden Ring es mundo abierto. Si no te puedes pasar un boss, lo normal es que vuelvas hacia atrás y sigas matando bichos hasta que llegues al nivel para poder matar a ese boss. Tampoco te obligan a pegarte con nadie Puedes ignorarlos como hacían a mí en el instituto Entonces no se siente tan difícil este juego Los Dark Souls, los Bloodborne Sí que son más lineales Entonces sí que tienes que pegarte con todo lo que te va saliendo Entonces a eso me refiero Que no me parece un Souls como tal de dificultad No estoy sudando tanta sangre como con otro y para todas estas personas que están preguntando Oye, ¿no hay modo fácil en el del Ring? Sí, si si quieres le das a la pestaña en el Steam Arriba en ayuda te sale de Devolver juego o algo así Por ahí puedes poner la, la dificultad fácil A ver si lo encontráis En resumen, el del Ring tiene más cosas buenas que malas No soy crítico, pero le pondría un 10 Como la copa de un pino Esto siempre es súper subjetivo Ya que cada persona tiene gustos distintos Pero es imposible negar que es una obra maestra En el 2020, ¿vale? o sea Va a ser el GOTI de la Play 5, estoy seguro Y todo entonces espero que no os haya aburrido demasiado Si os ha gustado el vídeo dejar un like, un comentario Suscribiros Compraros el de Ring <ríe> Y nos vemos prontísimo Un besazo tolpito y en todos lados ¡Os amo!